¿Por qué las fuentes nos gustan tanto? Porque significa vida. Significa frescura. Significa renovarse en medio del calor. En medio del agobio. Hoy Jesús, en medio de una fuente, le pide de beber a esta mujer samaritana. Pero quería que fuera más allá. Más bien, Él le iba a dar de beber esa agua que no se acababa. Jesús quiere ser tu fuente, una fuente que no se termina, pero primero tienes que reconocer que está sediento, sediento de Él, y entonces Él será capaz de ofrecerte esa agua. Soy el Padre Adolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.